Sus excusas revelan la letra pequeña de la gran estafa del Partido Popular al frente de la Comunidad de Madrid, de su fabuloso modelo de regalos fiscales. La autonomía fiscal, entendida como la entiende el Partido Popular, siempre va acompañada de un hachazo a los servicios públicos y a los servicios sociales. Esta semana hemos descubierto el ayusazo, que incluye un 5% de recortes en la lucha contra la violencia machista, que se suman a ese 40% de recortes en la misma materia que el Partido Popular ya había puesto en marcha en los últimos años. Por tanto, mientras Vox se dedica a poner el la a las mujeres, mientras Vox se dedica a bloquear las declaraciones sobre el 8 de marzo, el Partido Popular se dedica a hacer el trabajo sucio, que no es otro que recortar en la lucha contra las violencias machistas. <coughs> Señora Ayuso, usted que ha llamado paleta a la gente esta semana, que nos avergüenza sistemáticamente con sus declaraciones a todos los madrileños, ¿me puede decir qué tiene de sofisticado, qué tiene de elegante dedicar la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid a defender a cuatro millonarios y a generar miedo entre la gente sencilla y trabajadora de nuestra región? Ya sabemos por qué usted no cree en la autonomía de la gracias, Comunidad de Madrid. Porque usted cree Pina. en la independencia, muchas en la gracias. independencia de los ricos.